Ah, espera, espera, espera, Esto es Lensblur del podcast de cine con más violencia que cualquiera de las películas de Quentin Tarantino. Get ready. Lights, camera, action, action. Esto es Lensblur. Estante al principio, ya, ya iba a cortar la, la transmisión. No, no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están? Bienvenidos al Lensberg. Bien, pues esta frase, pues yo creo que de repente sí, sí este nos, ¿Te nos queremos ahorcar entre los cuatro, ¿no? Aquí con las discusiones. Este. La verdad, ahora ni siquiera le puse atención a la frase. Ya, ya llegué no, al bueno. punto en el que ni siquiera la escucho. Nah, Para no, lo, no lo, lograr el efecto Quentin Tarantino. Ay. Sí, sí, solo es falta empezar a decirnos, fuck you, more, fuck. Andale, ya. exactamente, sí, sí. Solo, solo falta que nos arrancamos las cabezas y salga Estamos la sangre en vivo, aquí en, en, pleno, en pleno programa en vivo Así es, acabo de decir la frase hace cinco segundos Miguel, no te preocupes No, yo no me preocupo Ah bueno, no, porque dice, a Nadie leer, se ya? preocupa porque nadie te digo que nadie la escuchó Raúl no, bueno. si es el Normalmente dicho, es no mala, preocupado. entonces no, no no me preocupa en lo ah, no. Nuestro jefe de medios nos ha dicho que es lo único que ven. Después ya se van. Los Exacto. 550 mil personas. Lo, lo que me gustaría saber es de dónde saca Raúl que tenemos un jefe de medios. ¿Quién le ha estado, le ha estado dando ¿Ah, no? esa información? Ah, ¿no? Ah, ah, perdón, perdón. No era real. Oigan, este fin de semana son los Óscares, los tan esperados o tan poco esperados Óscares 2021. Cero esperados. O sea, sí, la verdad, yo nunca había visto... Sí, sí, sí, unos tampoco esperados. No, no, no. Definitivamente este año, es que además creo que también influye que hay muy, muy pocas películas que realmente ya, por lo menos aquí en México, hayan ya estado en cines o que se haya estado hablando mucho de ellas, ¿no? Lo triste lo triste es que no lo digo por molestar, o sea, normalmente cada año <risa> Normalmente es como es. De, sí lo harías. Como, normalmente <risa> cada año es como de, no, nah, Alex, solo a ti te importan los nosotros a nadie le importan, pero es por molestar a Alex. Realmente este año, lo dije desde el programa pasado, le han dado muy poca... Bueno, más bien han tenido poco hype, ¿no? O sea, han sido muy poco esperados y en parte también por lo que dices. Las películas nominadas, creo que ha sido poco el de boca en boca, ¿no? Normalmente sí. cada año es como de, oye, yo vi esta y está nominada y está buena. Y este año no, como es que, que eh, nadie habla de las nominadas. No y es que aparte de alguna forma ya llevamos dos años, no, casi bueno, casi, sí, dos años ya en esta costumbre, ¿no? Ya de ver este, la, la mayor parte del contenido ya en, en los streaming, ¿no? Hasta ya de alguna manera ya es, ya es lo habitual. Digo, no deja de ser impo, este padre ir al cine, ¿no? Cuando hay estrenos importantes, relevantes, pues cualquiera lo disfrutamos, pero se volvió una costumbre ya y, y por lo mismo, o sea, por ejemplo, estas películas de, de Power of, of the Dog. O esta donde sale Andrew Garfield este y me parece que está nominado sí, check, como tick, mejor no. actor. Sí, este, sí. Pues en, en realidad no, no sonaron mucho, no digo, quizás de Power o de Dog por la directora, ¿no? Este Jane Campion, que sí es muy buena directora, la verdad, pero sí. de ahí en fuera, pues la verdad es. ¿Cómo que... no? ¿Dune? Dune fue esperadísima, ¿no? no, no Dune, Raúl no sí, se calla sí, con Dune, a mí siempre hasta oye. se me olvida que Dune está nominada. No creen, Es amplia favorita. Yo creo que sí, podría ser, ¿eh? Porque sí, o sea, no hay muchas películas que estén como dando mucho de qué hablar. Justo el otro día veía eh, las nominadas del año pasado, incluso habiendo sido una ceremonia diferente, que estuvo la verdad bastante aburrida y chapa, <ríe> este, los nominados y los ganadores. Sí, eh, siento que vi mucho más de esas películas, eh, siento que estuvieron más, eh, tuvieron más proyección, aunque hayan sido solo en los streaming. Y este año de verdad sí siento como que no, o sea, muy pocas. Uh, West Side Story, eh, Night, eh, Nightmare Alley, eh, Dune, pero fuera de eso, ninguna está siendo así como muy... Popular sí, como dice por Maripa, momento, y ni esas, ¿no? ¿eh? Y ni esas. O sea, West Side Story, yo te podría decir que nadie la ha visto. Sí, no, o sea, más bien películas o que sea, yo nadie tengo habla de... Ni, pero ni siquiera sí, sí, sí, así que sea, hayan sido tan... Que es, es que es eso Spielberg. es lo triste, que no, no los puedo molestar porque, porque no, es que, no, no es que los esté molestando, es que es real. O sea, Wes, No sabe igual, habla, no sabe igual si lo digo en serio. Se habla muy poco de ella, eh, Dune se habló en su momento de ella, pero como dice Alex, se le olvida porque siento como que Dune ya fue hace un año, ¿no? O sea, como que se pasó hace un sí. buen. Oh, sí. Bueno, ¿sí duró un año y fue casi como un mes. Sí, o sea, sí, la, la, he misma, la misma West Side Story, digo, yo no dudo que esté muy buena, hasta tú luego podrás comprobar, corroborar, Alex, pero yo creo que de toda la filmografía de Spielberg, este, puede ser como de alguna manera desapercibida, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, sí. Es su, su punto bajo. Que todos se sí. tiene, No, claro. no bajo, pero sí desapercibido. O sea, sí, o sea que no, no tuvo como la. Ajá. No se le dio a lo mejor como la importancia. Sí. Y, y bueno, además de esto. Eh, bueno, ya tiene varios años que los Oscars batallan con el tema de los, de los ratings ya no causan tanto interés y este año, como tra por tratar de mitigar esa parte eh, entró esta situación de quitarle importancia a algunos premios, y con quitarle importancia me refiero a que los van a entregar pero no van a salir en la transmisión, solo van a salir como ya saben, como esos pedacitos editados de esta película ganó, pero no van a, sí. no van a presentarlos durante la ceremonia y, y entregarlos, lo cual siento que además es, es feo porque lo hacen por el tema de los ratings, pero recordemos que a lo mejor estas premiaciones, aunque sean premios que no son los más populares o los más importantes, por así decirlo, pues le dan eh, cierta proyección a quienes los ganan, ¿no? Y al no estar dentro de la claro. ceremonia televisada, pues se pierde un poco esa parte. Nadie va a saber al final quién ganó para, eh, sí, sí, sí. para mejor cortometraje animado. Exacto. Pero, bueno, o sea, es que aquí entra un poco el, el hecho de que eh, la proyección no la, en, en Hollywood no la pierden, o sea, es como si el Chivo que gana mejor fotografía eh, en su año, pues en Hollywood todo el mundo se va a enterar, eh, no es como que, ay, nadie se enteró que ganó mejor fotografía y entonces no lo contratan, la proyección la va a tener, el MAME, por ejemplo, aquí en México, si ganara un mexicano, pues no lo va a tener, pero pues ese a nadie le importa. Y en cuanto a la transmisión, yo creo que es un acierto. Porque realmente, seamos sinceros, ¿a quién le importa eh, como espectador que ve el espectáculo y que lo que busca es entretenerse eh, mejor score o mejor vestuario? O sea, realmente nadie le pone atención. Ay, a no eso. sé, no, mejor no, score no. siento que sí es más importante, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, mm, o sea, yo es, siento... Esa edición... Son varios. Edición, o sea, Nadie o sea, le pone sacrios. atención a la edición, por Dios. No sí, es, no, sí, la verdad es que sí es importante. O sea, ¿sí no, no, no, punto? no, no, no. ¿sí a, a ver, Mario, punto? Mario, ¿sí a ver. ¿tú sálganse Mario? Ahora sálganse ahora sí, de su papel de te me mama el cine y, y seamos realistas. O sea, es pues, como, pues eso es, Lesblur, es como mama si el nos cine, mama el es... fútbol y, no. y decimos que es súper importante el show de Tecate de Medio Tiempo. Pues obviamente no, a nadie le interesa. No, pero aquí es como si quitaran el tiro de esquina o, o sea, como si no vieras los saques de mano en un es como, como... si quitaran los cambios, a nadie le en interesan un sentido, no, en man. un sentido como el, el equivalente no al aficionado de fútbol este que, que le gustan las películas y se divierte, pues sí a lo mejor no, no es tan relevante, en eso coincido pero el metraje eh, el montaje, el, el concepto de montaje es una de las cosas más importantes, si no la más importante del cine no, es, que no, lo... es, o sea es que yo yo no sí. le estoy quitando importancia a, al trabajo de, o sea, por eso dije salganse de su papel de, de amo el cine, porque como cinematógrafo o como guionista, en este caso Raúl, o como comunicólogos nosotros, pues sabemos lo que es, lo que compone el arte del cine y, y yo no le quito importancia a eso, es tan importante el score como el vestuario, como el, este, la edición... O sea, son importantes. A mí, a mí también me interesan en, en cierto punto. Pero si nos salimos del papel de amo el cine y lo vemos como un espectador común y corriente, como el típico que ve el Super Bowl solo por el show de medio tiempo, pues no le interesa si. no le interesa la, la patada de gol de campo, no le interesa este. El, el, el, el entretiempo ahí entre que cambian de ofensiva a ofensiva, o sea, son cositas que son importantes en el partido, pero que a la mayoría de la gente no le importan. Lo mismo acá en los Oscars. A la mayoría de la gente le importa ver las cinco canciones interpretadas en vivo, quién ganó a Mejor Actor, quién ganó a Mejor actriz cuál fue la mejor película y cuál fue el mejor director, y ya está. Es una de sí. las que se va, es música original, es una de las que... Entiendo, entiendo el punto poco. de Miguel, o sea, sí tiene, sí tiene ¿Eh? en parte razón, de, o sea, al final en cuestión espectáculo, en cuestión show, pues sí, o sea, acortar la ceremonia y mostrar los los principales, los de mejor actor, mejor director y demás, mejor película, eh, es, eh, tiene sentido, aunque si te pones en, en, en, eh, desde la perspectiva del... Eh, del editor o del diseñador de vestuario que a lo mejor este es su año finalmente después de muchos Exacto. años estar picando piedra, que no vaya a tener la oportunidad de dar su agradecimiento en, vi eh, eh, en vivo, pues sí siento feo, ¿no? Claro. Pero bueno, es, es eso, eso, ya no, eso no es de este año. O sea, lo, lo, lo de que ciertos premios se daban tras bambalinas ya lo vienen haciendo de un par de ah, años. Pero son más. Y lo de cortar los agradecimientos, o sea, eso es algo que, que, que a mí siempre me ha molestado. O sea, si ya está ahí y ya ganó, que lo corten y no lo dejen agradecer, pues sí es feo. Pero no es algo de este año, no es algo como de, ay, ah, en pro. No, es no, no, el... pero, pero una, cosa es que, una cosa es que le pongan la música y lo presionen y lo presionen y lo presionen para que ya se calle y hasta que lo cortan, y otra es que ni siquiera le den la oportunidad de decir, de decir nada, eh, en vivo, eh, en la transmisión, o sea, a lo mejor en la ceremonia. Sí, así, para el mundo. Pero. Sí, sí, sí. Ahora yo, bueno. yo siento que esto también tiene que ver con lo que hemos visto ya de algunos años para acá. Esta parte como de la democratización, o sea, yo, yo siempre he pensado que los Óscares siempre han sido tendenciosos, ¿no?, en su historia, ¿no?, o sea, premian ciertas películas porque es lo que le, le llena a la academia, ¿no?, o sea, es como lo que impulsa, ¿no?, como discurso de, de lo que es la industria de Hollywood en general, pero de unos, ¿qué será?, unos cinco años, pongan ustedes para acá, cinco o seis años, este... Pues o sea este elemento ¿no? ya como de recurrir a los comerciales y etcétera, pues ya responde más al hecho de que la misma academia en sus más este arraigados seguidores, ¿no? Este, los mismos gringos, ¿no? Este, pues ya, ya no es lo mismo, ¿no? O sea, ellos, ellos se dan cuenta de eso ya, y por lo mismo ya llegan oportunidades de manera internacional, ¿no? O sea, no fue por nada el éxito que tuvo Parasite en su momento, ¿no? Es, es, sí, sí. Eh, siento yo. O sea, el mundo los ha dejado de ver, dices, que ya nomás les interesa más a los gringos. Pues esa es buena pregunta, ¿no? Si los Oscars aún son internacionales. A ver, a ver, no, a ver, no, ¿no? más, no, sí, más ¿no? bien lo contrario, nunca han sido internacionales. Es que tú dices ah. que es su fiesta y la, y la a reservan. Ver, a pero, ver, los, los, no, los Oscars no. premian al cine eh, de Hollywood. Realmente existe cierta cabida para películas internacionales, de, eh, o sea, porque hay una categoría incluso para película extranjera o internacional, pero realmente los Oscars están hechos para el público eh, americano y demás, que sí si tengan proyección a nivel mundial, pues vaya, o sea, sin, sin duda, sí. pero nunca han estado pensados para, para eso. O sea, si tú ves los... Eh, los chistes incluso de los presentadores y demás, siempre son locales, nunca, nunca están pensados realmente en el contexto. Es que está mal hecho, está mal hecho, pero sí son internacionales. No. O sea, es algo que, que está proyectado para que se vea a nivel mundial desde la alfombra roja. O sea, ¿tú, crees que no, que tú, tú, tú dices que no son internacionales, pero todos los diseñadores europeos y de todo el mundo, chinos y japoneses y estadounidenses. Ponen sus Latinos. vestidos ahí para que se vean en todos lados. O se sea, ven en, todo el, en todos lados, pero, la, show pero el, formato, pero el, el formato, formato no está hecho, hecho para... Es por eso cosa. es como el Super Bowl, el Super Bowl no está hecho para que. O sea, como tú dices, es americano, ¿no? Y aquí igual es un producto americano, como ellos lo saben hacer, pero eso no quiere decir que en el empaque no diga international. Ajá, no, claro, es que o es o un eso, producto o sea, eso, americano. Eso, se ve en todo el mundo, sin duda, se ve en todo el mundo. Y, y, sí, sí. Y, y tiene import cierta importancia en todo el mundo por el tema de los diseñadores y todo lo que mencionabas. Eh, pero el show está hecho no, o sea, no tomando en cuenta a todo el mundo, pensando en el público americano eh, como un programa americano. Bueno, es que te hmm. pues ¿no? remontas a las bueno. raíces, es un producto americano que se internacionalizó. No es que no lo hizo. hayan pensado para hacerlo internacional. El problema aquí es que otros shows se han sabido adaptar a la internacionalización y los óscares no. O sea, los Oscars no son aburridos porque siempre muestran las mismas categorías y ya, sino porque la conducción de la ceremonia y el producto en sí no ha sabido globalizarse. ¿sí? Y no porque no incluya películas. O sea, ahora sí que ellos pueden premiar lo que se les dé la gana, pues ellos los organizan. Eso mí, si hay películas extranjeras o no, eso da igual. Pero si lo vas a hacer. Si va a ser un show internacional, yo creo que lejos de, de globalizarse y de internacionalizarse cada vez van para atrás. Era más internacional cuando salía Celine Dion cantando el Titanic o Mar Elton John cantando la de Circle of Life, que ahora, que ni siquiera dan tiempo para, para presentar las, pre bueno, las presentaciones en vivo. Sí, le siguen presentando ¿no? las canciones. No, pero él dice como elementos más internacionales, ¿no? Más de sí bueno es que no me acuerdo estilo. el año pasado pero no pues es que verdad... depende también de quién esté nominado no, los, los, los últimos premios. años no el recuerdo el año pasado la música estuvo digas, malísima esto me encantó ¿sabes? porque solo fuera un DJ se acuerdan solo era un DJ ahí que es que el año pasado cosas. estuvo chafa porque además ni siquiera todo estaba pasando en el mismo lugar era como sí, todo exacto. Con... exacto o sea es... el año pasado fue extraordinario y pero, la, pero... no se escuchaba bien las webcams sí concuerdo eso. el año pasado no se puede juzgar tanto porque fue extraordinario eso estoy de acuerdo pero vaya o sea a lo que voy es que por ejemplo un evento mundial o internacional como pon tú, las olimpiadas, la inauguración de las olimpiadas, la trata la siempre o... como de incluir como las diferentes eh, culturas y demás, o sea, el show lo hacen pensando en todo el mundo y el show de los Óscares no, porque realmente es la fiesta de Hollywood eh, y, y, y no digo que esté mal, ¿eh? porque internacionalizarlo, a lo mejor tomar en cuenta el cine de todo el mundo que no tiene la, la presencia a nivel mundial que tiene el de Hollywood, a lo mejor hasta lo hace más aburrido, ¿eh? Pero es que es la Real Academia de Ciencias Cinematográficas, o sea, desde sí. ahí su nombre no está explícito para Estados Unidos. Pero nada es, no, a ver, ¿no? na, pero el, el nombre no tiene que decir es de Estados Unidos para que sea de Estados Unidos. Bueno, pero... Ahora, o sea, ahora, es la Academia ahora. de Estados Unidos, Raúl. Bueno, ahora, eso sí, eso sí. Ahora, hablando de contenido, Alex, francamente, o sea, yo creo que Hollywood lleva... O sea, sí siguen sacando películas, o sea, tan solo lo acabamos de ver con The Power of the Dog o... Pues la industria este sigue como procurando pero ya están dejando a un segundo plano me parece o sea ya, ya se posicionaron también la, las franquicias no de Marvel y cosas así este hay o sea, o sea no decía, falta o sea y a diferencia de hace años no en, en donde sí cobraban mucha más importancia las películas y ahora son las series no digo que mal, hay series muy muy bien realizadas, con muy buenas historias, no, no. pero siento que el valor de las películas eh, no, no. en Hollywood sí. si se está perdiendo. O sea, es que, o o ahí, sea sí lo se entiendo, dejó. Mario, o sea, sí lo entiendo, pero regresando como a lo que decía Miguel hace rato, o sea, a nivel espectáculo, al final las películas de Hollywood hayan perdido valor o no siguen siendo eh, las que son populares. Entonces, si tú te pones a premiar las películas de cine francés o danés o cosas así, la, el, el grueso de la población, y sobre todo en Estados Unidos, que es, que es el, el principal mercado, digamos, de los Oscars, por no decir que son solamente locales, eh, pues no, no le va a interesar, o sea, se le va a hacer más aburrido. Aunque ah, el bueno, contenido aquí, de Hollywood haya ha ido Mario perdiendo. un bueno, tema que es digno de analizarse. Porque en los ochentas, noventas, las películas que eran populares eran las mejores películas. O sea, cuando el Titanic fue popular y fue premiado y multipremiado, <risa> fue porque tenía una muy buena canción, tenía buenas actuaciones, tenía buenos efectos. O sea, era una gran película. Cuando en su momento El Señor de los Anillos fue premiado, eh, no fue premiado solo porque era una de las más populares, sino porque tenía una gran producción a nivel... Eh, sí, sí, o sea, pues, superproducción no eh, y, y así me puedo ir hacia atrás cuando fue nominada Pulp Fiction o cuando si te vas a las grandes películas que fueron premiadas, en su momento eran las más populares, hoy las más populares no son premiadas porque son más de ciencia ficción, son más este, comerciales entonces el mercado ha evolucionado y los Óscares no han evolucionado con él los Oscars siguen siendo muy rigoristas, muy minuciosos en cuanto a lo que premian y esto hace que premien lo aburrido, lo que nadie ve. O... No, pero no necesariamente, ver, no necesariamente. Es o sea, por ejemplo, si tú te vas a ver la, la premiación del año pasado o el antepasado, no es que premien películas aburridas, es que premien películas a lo mejor no conocidas. No, Matlán, y... es aburridísima. Ah, bueno, bueno, sí, o sea, hay, hay, su, hay sus excepciones, o sea, pero me refiero a en general. No, pero... no todo lo que premian es lo aburrido. Simplemente es a lo mejor lo que no es popular, como tú dices, y tienes razón, o sea, antes la popular era la buena. El problema ahorita es que esos grandes presupuestos y esos, esas grandes este, campañas de marketing no se le dan a las necesariamente a todas las películas más buenas, sino que están muy muy encasillados en las películas eh, tipo comerciales lo, lo, como los tal, de superhéroes y demás. Eh, entonces eh, la, las que se premian al final parecen ser como películas que ni siquiera vieron, eh, eh, ni siquiera vieron mucho, mucho tiempo en la sala de cine Que la gente ni supo que se estrenaron Porque no pero les hacen eso tiene la promoción razón de ser, o sea es lo que yo dije hace rato El boca a boca eh, tiene mucho que ver Y por ejemplo con Parasites, que es una película de no un gran presupuesto Pero es un peliculón la gente la vio porque todo mundo eh, de boca en boca iba diciendo, oye, esta película me voló la cabeza, esta película es he pelón, esta película la tienes que ir a ver. Con Nomad Nan no pasa eso, con Tenet no pasó eso, ahora con Power of the Dog no pasa eso, con Coda no pasa eso, eh, y si te vas más hacia atrás, ahorita busco la lista, eh, por ejemplo con Moon Knight no pasó eso, por ahí ah, con, eh, con Roma aquí en México... Pues sí, porque era un mame, pero era aburridísima. Y, y no, esa no película es nadie la ha vuelto a ver después de los Óscares. Nadie en México la ha vuelto a ver. Todos, de los todo el mundo. Es más, la a Roma. A ver, pero es que, a ver, Miguel, también nadie <risa> sí, la puede ver. Eh, o haber sea, te refiero, no es un Titanic que cada año la veías. Los que no vivían en, en Roma ya viven en Roma. Sí, pero a ver, no nadie puede haber visto Roma otra vez porque si le pusieron play hace tres o cuatro años que se estrenó, pues todavía no ha acabado. Está, está complicado volver a ver. Sabía que ibas a decir algo así. A ver, a ver. Lo estamos todos definiendo a ver. en algo tal cual global. La razón por la cual los Oscars ya no son, pues, ya mi, ¿no? Ya no son para nuestra degustación. Es porque desde hace tiempo ya le están regando y no le están dando las verdaderas premiaciones a películas. A ver, pero siempre, eso es de siempre, de siempre le han regado a veces, ¿no? A ver, bueno. De sí, siempre sí, a sí. veces, pagarla. De siempre a veces, como tú dices. Un ejemplo, 1998. ¿En dónde fregados? Y aquí tú ayúdame también, Mario. Una película que se llama Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado, que la vi poquitito, me acuerdo que ni la acabé. Es mejor que la vida es bella. Es mejor, o sea. ¿Por qué? Eh, ¿A quién se le ocurre darle un Oscar a una película con un hombre así? ¿A que la vida es bella? La vida es bella es un peliculón en todos los sentidos. A ver, pero ahí no o, entra la parte que te comentaba, los Oscars son para los americanos. Esos no son MTV Choice Awards, no. aún así No, vida... No, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Sino, pero no al final la vida Bart es Bart bella es una película italiana y entonces a lo mejor en ese momento no le dieron la, la importancia que eh, tenía. Yo estoy pues, de acuerdo, ver, la vida es bella es por un, racismo. Sub... No no, acuerdo, no, no, es, sí. no, pues no es racismo, la vida ya no, no, ganó la, no ganó el de mejor película extranjera. Ah, sí, eso sí. es lo que iba, según yo sí, sí le dieron la de mejor película extranjera. O sea, yo, yo entiendo esta parte, ¿no? O sea, tienen su, su premiación, que es mejor película en el sentido estricto de, de la industria, ¿no? Que, que tú comentas, no no Y la otra parte de mejor película extranjera, que pues como que ya está esta parte como abierta, ¿no? Este, en listar otras películas de otros países... Eh, pero digo, si nos damos un, un sentido estricto, pues sí, o sea, yo, yo eh, como espectador, pues sí preferiría mucho más La vida es bella que Shakespeare en Enamorado. No, y pudo haberse dado, o sea, sí se ha llegado a dar que la película extranjera, como Parasite, que mencionaba Miguel, trascienda de esa categoría a la de mejor película. Eso sí sí se ha llegado a dar. Y La vida es bella, sin duda, es eh, 100% merecedora de un Oscar, ¿no? Pero también, ahí yo te diría... Tú ya no, viste Shakespeare, no, no, te, ¿no? Yo la verdad no la he visto, por eso es que ah, no puedo bueno. no puedo juzgar mucho, pero yo te diría, si tú la has visto o si tú nada más viste la mitad, tampoco me digas que no es mejor que La Vida es Bella porque no sabes. Oh, ay, ya desde eso, esos poquitos minutos que Villa le gana con 12 No segundos. sabes, o sea, oh, tienes, que ver, tienes que ver la película completa ah, A si no ah, lo si mejor no la, la Vida es Bella es mejor, pero si, si no, no la has la visto, única, no puedes nada. decir que no sea mejor, ¿eh? Perdón, perdón Miguel, no. no te escuché digo que no era la única nominada, que también estaba salvando al soldado Ryan. Que también sí, también. Salvando al película. soldado Ryan. No, no, ya. me Pero a ver, a ver, la competencia oh, era muy fuerte. <ríe> Raúl. Ya y se... Shakespeare, <ríe> es el mejor, oh, no. Pero la a mejor ver, tú viste salvando al soldado de, Ryan, de, viste la, la vida es bella, pero si no viste Shakespeare apasionado, no puedes decirme que no es mejor que las otras. Si la la viste y de, y, y, poco, de verdad ya no ya es mejor. Eso... Si no, si ya la viste y de verdad no es mejor, ay, sí si argumentalo, pero no, si me bueno, vas a decir, ahí, no tú, la he visto, tú, pero ¿cómo es posible que haya ganado? No, si no la has visto, ¿cómo vas a saber? No, tu argumento. La vi un, un momento y ya con eso es suficiente para saber. A ver, no, no puedes decir que una de película es buena o por un momento. Ver, que ver, que o sea, el... es que volvemos un poco a lo mismo. O sea, si tú hablabas de los noventas, pues hablas de Forrest Gump, de Corazón Valiente, de la lista de Schindler, de Titanic, de Belleza Americana, de Gladiador en los dos miles. En todas esas hubo polémica, pero son peliculones que todo mundo vio y que a la fecha siguen viendo. No, no o sea, ¿dónde quedaron esos peliculones al lado de Nomadland, Moonlight, Roma, que nadie las ha visto? Bueno, Roma. Sí, es México, que de alguna manera es a lo que iba con mi comentario de hace rato, ¿no? Este, esa, esa, esa relevancia de las, de los títulos, ¿no? O sea, tú piensas en Forrest Gumbel en los noventas y en esta década que pasó, este, pues no encuentras ese mismo tipo de resonancia, ¿no? De algún hombre importante. ¿Por porque no le dan entrada a las películas de ese tipo? Sí, y, y, y, pero sí para efectos de por. ¿Por qué premian una cosa y otra no? Pues siento que muchas veces tiene que ver con factores, ¿no? o sea, como de discursos de impulsar, ¿no? Como el valor de los americanos, o sea, eh, belleza belleza americana, a mí, por ejemplo, me encanta esa película, se me hace. Sí, sí, sí. Un... O sea, se entra como en mi top 20 fácilmente, este. Pero pues va por ahí de alguna manera, ¿no? O sea, te, te retratan un hombre este deprimido, cuarentón, este que vive en los suburbios. Este, el modelo americano que, que está muy bien retratado, ¿no? Este, eh, la, la atracción que siente por esta güera, ¿no? Que es este, una este Me encanta porque Alex nada no, más hace caras como de Valeria. ¡Me cago! Pero, ¡No, no! Pero, no, sea, no, caras. no, bueno, el... La polémica ha marido. estado siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita mencionaban Parásitos. ¿Parásitos se les hizo justa ganadora al lado de 1917? A mí, es que... personalmente, no. Pero a, a ver, sí. O sea, sí, a sí, sí, sí. Sí, sí se me hace muy buena película. Sí se me hizo sí. muy buena película. Es que ahí también está el tema. O sea, tampoco... Eh, si la competencia es fuerte, pues también pues, se decide en un, en un jurado al final Tiene que cuentas. ganar o así. Sea, siempre han sido sí. tendenciosos. Como, te pego como dice más Mario. todavía. O sea, ten, ten, ten, siempre han sido iris. tendenciosos los Oscars Man, y, ahorita, y ahorita son muy de, por la parte políticamente correcta y en sí. otros momentos ha sido por otras cosas. Pero, sí, pero, pero también hay momentos en los que la, la competencia es fuerte. O sea, por ejemplo, tú ponlo así, Raúl. A lo mejor no viste Shakespeare in Love, pero entre rescatando al soldado Ryan y, y la vida es bella, a lo mejor sí te, si te causa conflicto tratar de, de hacer esa decisión, ¿no? Sí, ahí sí. Esa está más direñida. Entonces dijeron, bueno, pues la menos mala, para que nadie diga, ¿no? Parece. Y también esta está la delgada línea roja. No sé si la han visto también, está muy, muy buena. Ay, creo que sí, no, la vi no alguna vi vez. vez. ¿No? Otra, que me recuerda mucho esta de La Ambulancia, Alex, que nos dijiste. No sé si ustedes vieron Crash, la película del 2006. Ganadora de yo todo sí. lo que se podía ganar. Le ganó sí, sí a Brookback y... Mountain. Y ese sí Marísima, me acuerdo ¿no? que, que, que me quedé así como, ¿de veras? Sí, sí, es la sí. Ganadora? Es... Porque... Vaya, oh, está man. bien, la película está bien, pero sí, no fue nada así excepcional, que tú digas, wow, esta es la película, y sí, se llevó todo ese año, me acuerdo. Sí, sí, sí, y de hecho dijeron que la razón, obviamente acusaron, ¿no?, que por qué no había ganado Brokeback Mountain. Eh, por obviamente la cuestión gay, ¿no? La, la cuestión homosexual de la, de la película, ¿no? Que había puede pensado. ser y puede ser que no, ¿eh? También tampoco nos podemos poner así como en las mentes de quienes, votaron, Exacto, pero poniéndolo una con otra, Rogue Mountain tiene muchísima más, tanto producción, incluso esta riqueza de cómo contar una historia, que Crash con todo respeto. No, bueno, y hoy pones Rogue yeah. Mountain y hoy gana, porque, porque la intención ah, sí, es más. Claro, es sí. que sí, también. Hoy es por o todo o sea... lo opuesto. Eran otros tiempos, ¿sabes? Eran otros tiempos. Ahora, tam también es que ahí entra mucho la, la percepción y, y ahí sí ya entra mucho el tema de eh, cinematografía, ¿no? Eh, no solamente el que sea popular, sino, por ejemplo, eh, en el caso de Parasites, a mí se me, dice, se me hace un peliculón, pero la manera en que, en que cinematográficamente está hecha 1917 a mí se me hace sublime. Entonces, ahí, por ejemplo, Brokeback Mountain quizá tenía más consistencia como película, pero quizá Crash tenía, no sé, alguna técnica increíble uh -huh. de filmación o algo así. De no, yo sí no estoy de acuerdo vi. con Miguel en esta parte porque 1917... Justo con lo que dices, o sea, a lo mejor, no sé, te pudo atrapar más la historia de Parasite, o te, psicológicamente la, la, la sientes que es mejor y, y está bien, y puede ser una mejor película ya, ya a, al final. Pero para eso también hay otros premios, y Bon Hong, John, ¿cómo se llama? El, el, sí, el bon director, Se llevó bon. todo, se llevó todo y se llevó también mejor director, por, por ejemplo, y ahí sí yo sí. Se, lo había, se lo habría dado a es este Sam... Eh, eh. Méndez. Sí, sí San Mendes, Mendes, es Méndez A ellos se lo habría dado a él porque la forma en la que está filmada en 1917 es impresionante. O sea, toda sí, la película no, es una exacto. secuencia. Bueno, exacto, ahí no, no tiene que, no, que ver no, la historia, ¿no? Sino cómo pero, es contada. También me, le da, la, también me le da la pena hacer un, un recuerdo así como puntual de Parasite. ¿no? O sea, si sí es muy este original cómo está contada pero también pongamos a pensar este, los ciertos diálogos que tienen que hacen una alusión clarísima a, a estar a, a cosas en contra de Corea del Norte, por ejemplo. O sí, sea, que políticamente sí. a, a los gringos como que ese tipo de cosas les, les arraigan. ¿no? Eh, también puede ser, ¿no? También puede sí, ser parte es, de ese Tiene de factores, así, factores así, o sea. De ese verdad. lado tendencioso. Y trascendió que la academia quería quedar bien con la productora, ¿no? Para poder hacer como que alianzas estratégicas. Bueno, eso lo acá. dices tú, eso lo no, no, yo tú. lo dijo. Dice, es que volvemos dice. a lo mismo. Nosotros solo tenemos nuestra percepción. Por ejemplo, sí, sí, sí. te hablo de mi, de mi caso personal. Yo voy al cine y si yo salgo emocionado por la película, o sea, si a mí me voló la cabeza, me hizo, me impresionó y salgo así como de wow, eso estuvo bien loco. O sea, si yo salgo o, o, o eso estuvo bien padre. Si yo salgo emocionado de la película, para mí es un peliculón y puede ser malísima. ¿sabes? Pero porque yo me guío por esa situación específica de que yo salga emocionado de la película. Si yo salgo diciendo, "Oh, wow, sí, sí, esto esto me gustó mucho, para mí es un peliculón." Y si yo salgo como de, "Chale, es que qué bueno que ya se acabó." Esa historia está de hueva, este, nada más son avioncitos volando, aunque la secuencia está padre, pero la la historia está de hueva, pues 1917 está de hueva y para mí no me gustó, ¿sabes? Cosa, ese ejemplo, sí me gustó 1917, pero, o sea, es un ejemplo de, de, de, de lo que yo, o sea, de cómo yo planteo mi opinión. Alex tendrá su manera, Raúl tendrá su manera, Mario tendrá su manera, se fijan, cada quien se fija en diferentes cosas y al final de cuentas solo es nuestra percepción. Sí. No sabemos qué bueno, se fijan los pinches viejitos ahora, de academia. Ahora, algo así, para salir emocionado, y, y esto y esto va, este, lo digo a ti, Raúl, para que sí, pues quedar completa, ¿no? O sea, por ejemplo, si hubieras visto ah. el sexto sentido y no, y no ves la escena del final, pues no es la misma no es, lo, no es igual de buena que si sí viste el final. No es lo mismo, de... claro. pero sí te atrapa desde el principio, eso sí. Sí, sí, sí, pero no es igual está, de buena pero... si, no, si, si no viste sí, el final. O sea, se si ocupas eso. Pues qué tal que Shakespeare in Love tiene un final así. Ah, tiene el mejor final de la historia, sí, Pues a lo <risa> mejor, y no, y no lo sabes porque no lo terminaste de ¿eh? <risa> No, bueno. Oiga, no, en esta misma línea de... de, de, de, de, de... De que también, o sea, puede, hay diferentes premios. Uno, uno que yo sí considero un error garrafal fue en el año 2010, cuando estuvieron nominados, eh, que, que sonó mucho porque estaban nominados y eran exesposos, James Cameron y Catherine Bigelow. Eh, James Cameron por Avatar y Catherine Bigelow por eh, eh, The Heart Locker. Y, y ambos en ambas 2009. categorías. ¿En 2009? No, sí. porque Avatar se estrenó en la final de 2009. Pues, sí, yo lo tengo que como que, que fue ahí, 2009. Alex, en primer lugar. Bueno, bueno, no importa. El caso es que eh, estaban nominados ambos para ambas categorías, mejor, directo, mejor dirección y mejor película. Y ganó en las dos Catherine Bigelow con, con The Hurt Locker. Y ahí yo Perfecto. digo, fue un error porque Avatar a lo mejor no merecía mejor película. Y, y ahí wow. sí estoy de acuerdo. O sea, siento que ya como un todo, ya si tomas en cuenta actuaciones, historia y todo lo demás. Yo siento que a lo mejor Avatar no era para mejor película, pero si pienso en mejor dirección y, y si realmente me pongo a analizar la dirección y no la película como un todo, no, me, o sea, no hay forma en que James Cameron ese año en particular no, no, no fuera el digno ganador si innovó a más no poder. Hizo lo que nadie había hecho con, con la tecnología para formar imágenes que fueron realmente impresionantes. Dirigió a sus actores en un cuarto gris con trajes de motion capture y logró sacar este, eh, interpretaciones eh, buenas de ellos. A lo mejor el guión no es el mejor guión, pero la forma en la que dirigió a los actores sí es digna de reconocerse. Y, y, y siento yo que le dan el Oscar a Catherine Bigelow nada más porque la película era mejor. Y entonces ahí es donde está la pues parte sí. de pues no, ese no, no es el Oscar no. a mejor película, es el Oscar no, no. a mejor dirección. Sí, bueno, o sea, habría, habría que meterse ¿no? en lo, a lo mejor en lo que opinó James Cameron en ese, en ese momento. Pero yo creo que el mismo Cameron está consciente ¿no? de, de lo que vivió Kubrick, por ejemplo, ¿no? este, con 2001 de ese de espacio. Toda la innovación tecnológica que, que, que impuso en aquel momento, ¿no? este, que fue muy espectacular, este para contar una historia de ciencia ficción así muy novedosa pues no, o sea, no se llevó nada prácticamente, me parece que solo le dieron el Oscar a Mejor Efectos Visuales, pero nada más. Oye, ¿y ¿no? ¿Contra, contra quién participaba Kubrick? ¿O, siquiera, o si fuera, fue nominado a Mejor Director ese año? En, en, hay, tenemos, ahorita les checamos el dato, pero ¿Qué año es del es 68, pero las, las premiaciones fueron en el 69 y ganó Oliver a Mejor Película ese año. Okay, porque también algo que pasa mucho es que, eh, y lo veía hace rato en, un, en una discusión en Facebook, eh, que dice, no, es que cómo ganó eh, el Oscar eh, este año, o cómo está pinta para ganar el Oscar este año Will Smith, cuando ha tenido mejores interpretaciones antes. Exacto, Opino O Leonardo DiCaprio ganó en eh, ganó el, el año de The Revenant, cuando había tenido mejores actuaciones y por eso no exactamente. ganó. Y algo que tenemos que recordar. Es que lo que se premia no es sus interpretaciones pasadas y no compite contra él mismo del pasado, compite con la que hay ese año. Entonces, si este año eh, gana, por decírtelo, eh, no sé, eh, ¿cómo se llama, Vin Diesel, con una interpretación chafísima y horrible, pero que le gana a las otras cinco que hay, pues por eso ganó, no, por, no porque Vin Diesel en el pasado ah, bueno. haya tenido más o menos méritos. Ganas es contra lo que hay este año nosotros. en particular. Entonces, si a lo mejor, y no, no, no le estoy diciendo que sea así, pero si a lo mejor en, en, en ese año Stanley Kubrick estaba nominado contra otros que fueron mejores, pues ganaron los mejores, no porque su película no haya tenido el mérito, sino porque a lo mejor otra tuvo más. Y estoy dando el ejemplo de Stanley Kubrick porque es lo que decía Mario, pero o sea, me refiero en general con, para cualquier sí, película Sí, pero bueno, bueno esto categoría. no siempre aplica, ¿estás de acuerdo? O sea, por ejemplo, yo creo, salvo su mejor opinión, que el Oscar a Leonardo DiCaprio por The Revenant, por ejemplo, fue. O sea, sí, es una gran interpretación, sin duda, pero también tuvo que ver el, el, el mame de ya de Leon Oscar a, pues puede a, ser, a Leonardo Puede, DiCaprio, ¿no? o sea, puede ser, Puede pero ser, pero ¿contra quién estaba? Es que la verdad no me acuerdo quiénes eran sus competidores. Bueno, no, hasta el dato es. sí estaba nominado Kubrick en el 69, pero no ganó, ganó el director de Oliver, que es Carl, Carl Rees. Uh -huh. eh, la verdad. No he visto Oliver, entonces no tengo ni Imagínate, la una idea de si, sea, a, a si sea una buena película o no. Lo dudo. Bueno, no, no mejor que Odisea, pero pues no la he visto, entonces no lo sé. Y en el caso de Revenant, eh, ¿qué año fue? ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? A ver, a ver. Revenant es en el 2015. 2015. Fue el Un año que, ganó por ahí a Octavio, que nos está saludando. Hola, Octavio. Octavio también, una, una vez más, saludos. <risa> Dice, tema complicado, subjetivo. Bueno, no sé pues sí es Octavio, complicado. Pero, no pero incluso para la misma academia debe ser eh, complicado, porque, o sea, pasa eso. A Kubrick le pasó, le pasó a Hitchcock. Hitchcock tampoco ganó nunca el, el Oscar. Actualmente, yo, yo les podría decir, nada más porque yo soy fan, que, que a Christopher Nolan no se lo dan, pero pues es que compiten contra lo demás que hay en ese año. A lo, a bueno, lo en, el, en el caso de, de DiCaprio, competía con Eddie Red Red Main, eh, por el de la, Dama. la chica danesa, Ajá. que es una gran actuación, no sí, sé si mejor, duda. pero es una gran actuación, y nada más, porque pues estaba Matt Damon con el de Marshan, y pues Matt Damon nunca le iba a ganar, estaba Brian Cranston, como, con trumbo, esa no la vi, sinceramente, no sabría decirle, no, pero bueno, la competencia de la chica danesa, creo que era una buena competencia, fue, fue una muy buena sí, actuación sí. de, de, de, de, de, oh. de Newt Commander yo creo que el caso de DiCaprio sí es muy interesante porque sí estuvo muchos años, ¿no? Como el, entre que sí que no. O sea, sí tiene muy buenas actuaciones. Este, sí le recuerdo unas dos películas ahí noventeras que valen mucho la pena. Una que se con que es de sus primeras películas. Se llama This Boy's Life. Y pues peliculón. O sea, la verdad es que hay una confrontación actoral entre los dos ahí, este in, interesante. Y, y pues el Revenant, a mí se me hace que ya fue como el premio, ¿no? O sea, realmente no creo que sea la mejor actuación de Dicaprio, ¿no? De, de pero la... es que vamos a lo mismo, no tiene nada que ver sí. que sea su mejor actuación, fue la mejor actuación de ese año contra los otros contra los que competían, no la mejor actuación. No, de su pero yo creo que ese año en específico sí estuvo. Muy... Pues, no, por eso, por eso, por eso, o sea, puede ser, puede ser que haya sido influenciado por esa parte, pero a lo que voy es a que... Decir no se lo merece porque ha tenido mejores, pues no, las mejores no tienen nada que ver. Al final esas mejores no fueron en este año. ¿no? Oye, pues y a decir, hablando decir, de... Kubrick sí mereció tener un Oscar? Pues a lo mejor sí, pero a lo mejor en los años en los que pudo haberlo tenido, la competencia era más fuerte. Y no estoy diciendo que sí o que no, nada más digo que, o sea, que a lo mejor Sí, fue, sí, fue sí, eso. Yo, yo entiendo tu punto, pero eso no exime de que ha habido premiaciones injustas dentro de la misma competencia, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de... Eh, ¿Cómo se llama? El caso de Moonlight que, o sea, esa es, buen, fue es la mejor Fue política dicen que La La Land debió ganar. Pues porque no, La La Land no. es un peliculón Pero Moonlight también tiene historia Algo que La La Land no Ay, pero la, la, la, la, la, claro que, que tiene historia la, la, claro, la, claro que ah, tiene pero historia no ah, que, A ver, que haya el, romance eh. y haya música, Raúl Y ya sabemos ah, que eso a ti te hace cortocircuito No la, quiere decir la, la que la la no haya ha historia la, Exacto, lo, cuando no tienes historia, pon música Esa es una regla de... No, no, la, no, de, pues, no por favor no, no. Estás sí, diciendo sí, que obvio, la película de... Cuando no tienes historia, pon Navidad Cuando no tienes historia, pon... Por favor, tiene historia Que no te guste, la historia es otra cosa diferente o sea, Ahí sí, sí, Moonlight claro, también es, es buena es si a mí sí si me, me gustó Moonlight también, eh, A mí sí me gustó también. Música, ¿no? Sí, no, no, pero manches. no, mejor que La La Land. La la Land la eh. tiene historia. Que sea una A ver, es que Raúl. Una, una historia simple. Eh, ¿cómo eh, se puede que sea una historia Curda. simple no quiere decir que no sea una buena historia o, sea, o no tenga historia. Simpleza no quiere decir que no exista o que sea malo. Al contrario, a hay muchas veces que la, la excelencia se encuentra en la simpleza. Ver, sí, o sea, es dice, que también. ¿no? O sea, es lo que decías tú, Alex, o sea, también la, la, la misma academia, o sea, sí, de repente tiene como sus tendencias, pero sí trata de encontrar como cierta complicación, ¿no? A quién se lo vamos a dar, ¿no? Este, películas muy diferentes, ¿no? En esencia, La La Sí, claro, o sea, pero por ejemplo, La La Land a mí se me ocurre que tiene dirección, la dirección a los actores, el uso de color, el uso de paneos, tanto planos americanos como planos holandeses, el uso de cámara abierta, el uso de... Por pues eso, eh, yo nunca dije que fuera mala la, la, la... Es más, hasta me gusta, pero como Moonlight es mil veces está complejo todo, también tiene todo eso que dices tiene Moonlight más una buena historia que al final es lo que debe de ser la historia de Hollywood bueno, Por el error, eso, qué bueno ahí que fue Cernola, fue, fue, no. darse, fue darle el Oscar a la película que no es es en el, el error quizás claro. sí si era o, eh, yo, yo sigo ah, sospechando no. mucho de esos Oscars no, o sea, de no, los bueno. dos trabajos de Damon Chassel ¿eh? que son La La Land y White Plush que hizo en 2014 ah, que también tuvo una fuerte competencia con Berman en ese año Ah, que... esa, esa ha sido de las peores premiaciones que ha habido o sea la única no, buena no, película no. que había nominada era Whiplash este era muy la única buena Bernan era malísima y, y el Hotel Bird. Budapest era malísima malísimas ah. las dos sí, el Hotel Budapest también muy Birdman, buenísima ah, no, no. ¿No? El, hotel, el Hotel Budapest no la vi ah, no, no la sí nunca buena, en tu vida te vas a aburrir no y puedo, es, es no lo puedo creer, vaya si Bernan es aburrida el Hotel Budapest es el triple de no para que veas no Mario Sí, Bertman no es aburrida y eso que ama Wes Anderson, sí, pero no esa de Hotel Budapest no tiene nada de historia nada, nada, nada, nada no, sí. es más, la teoría del todo era mejor película que Bertman y que el Hotel Budapest es que no más porque no lo entendiste Leo pero es así, mis respetos y es la mejor película que he hecho malísima, bueno, la peor vi. película de Michael Keaton y mira que tiene Batman, no, bueno. imagínate no, no, no, Ay, se ve que no viste Herbie motorizado Sí ah, la vi ¿sí, y es buenísima al lado de Burton, no, bueno, <risa> Herbie no, motorizado <risa> Cupido motorizado es buenísima al lado de Cupido, Burton, Cupido, Cupido motorizado Lindsay Lohan hace la mejor actuación al lado de Michael <risa> Keaton a ver, una para, para armar los golpes a este Mario ya dinos Mario por fin, nos llevas varios tiempos diciéndolo pero ahora sí es tu momento Rocky Rocky le ganó a Taxi Driver en el 76. ¿Qué pedo con eso? Merecido, merecido. Rocky es muy bueno. Pero o sea, más que taxi no. driver, ¿no? Sí, más que taxi driver. Taxi o sea, driver el es cine, escuela. El, el cine de los 70 es muy interesante porque tiene un, un, un este factor de mostrar anti-héroes, ¿no? O sea, en la pantalla grande sí hubo varios ejemplos en ese sentido, ¿no? Un cine también oscuro por ocasiones. Entonces. Taxi Driver es un peliculón desde la fotografía, desde ese tono como semidocumental que tiene, ¿no? para narrar esta historia de un taxista veterano de la guerra de Vietnam que tiene un brote psicótico, ¿no? Este, ahí este, y, y encuentra una prostituta, ¿no? como la oportunidad de de volverle a, darse, a darle sentido ¿no? a, su, a su existencia ¿no? una historia muy interesante que tiene todo no sí, sí. entonces llega el Rocky no esta esta película que a mí me gusta llega ¿sí? el Rocky <ríe> <ríe> <ríe> a mí verdad. me gusta Rocky o sea en un sentido ya, de, de, de entretenimiento de, de intensidad de sentir la intensidad en un personaje la adversidad la lucha contra la adversidad este tiene los elementos Rocky, o sea, yo eh, ya después de unos años que la vi por primera vez, me gusta Rocky, pero pues para efectos de calidad, pues yo sí hubiera, preferido mil veces que se le dieran a Taxi Driver, la verdad. A ver, ¿por qué Entiendo es por Rocky qué Alex? Sí. Porque es una película pesimista y por lo mismo no Ah, exacto. Pero a ver, pero, pero ¿no puede ser una película optimista y ser buena o okay. qué? <risa> no, sí, pero tú lo ves lo opuesto. No, Con más bien, o sea, se mejor. refiere Mario a que Taxi Driver es ah. como lo negro y Rocky es lo, lo no, no blanco. Sé por eso, por eso, por, o sea, mm, pero, pero, Driver, pero ahí yo, ahí yo lo sea, que pienso es que a lo mejor para Mario es mejor una historia pesimista, o sea, para su gusto. Que, que, una, que una optimista, pero, pero, pero pues no le quita que cualquiera de las dos pueda, pueda tener el mérito, ¿no? O sea, pero, o sea, tenemos el concepto pesimista, pero sustentado, o sea, no nada más es porque sea pesimista, o sea... No, y no, no se aquí, sí, aquí sí, no sí. se trata de, de, de qué es mejor para Mario, o sea, yeah. creo que, en, bueno, es que también desde mi punto de vista, Taxi Driver es mejor, porque siento que tiene más sustancia, te, te hace... Eh, flashar más en, en la historia, en, en, en, es más profunda que el hecho de simplemente entrenar y, y ganar una pelea contra un ruso, ¿no? Entonces, bueno, en la 1 ni es contra ese un es ruso, Rocky exacto, 4. eso es lo que iba. Y ni nada eh, tampoco. Ento, entonces, o sea, yo creo que Mario se refiere, y coincido en ese aspecto, en que Taxi Driver es más película en cuanto a sustancia, en cuanto a composición, Así pero es. por el hecho de ser una, pe una película bélica, o bueno, no bélica, pero de, de, de armas y de, Psicológica, de prostitución, y de la noche y de las drogas, comparada a El Eclipse, que es Rocky, que es una película de superación y de Vamos América. Sí, sí o, sea, o ten sea, tendencioso al final. Totalmente. Yo creo que yo creo que Rocky es buena, pero yo creo que gana por este tema tendencioso de, los de Oscar, qué ¿eh? prefieres mostrar, ¿no? ¿no? Eh, que, pero, son, que, la de que tu les mejor repito. película es Viva uh -huh. América o que tu mejor película es Prostitución. Sí, y pero eso. ahí es donde va, por eso les digo, ahí es donde va, es la, es la Academia de las Ciencias Cinematográficas. Cinematográficamente hablando, Rocky no se le compara ni en un pelito. ...a lo que tiene cinematográficamente hablando... No sé si ni no, en entonces... un pelito, ¿eh? No o sea, Rocky, que también Yo creo que Rocky también tiene más O sea, puede ser, puede ser que Taxi Driver sea mejor película... ...y se lo haya merecido más, a lo mejor... ...pero eh, también creo que a Rocky le han quitado, quitado mucho mérito... ...las 800 secuelas... O sea, Rocky 2, 3, 4, sí. 5, 6, 7... O sea, el hecho de que existen todas esas que... ...una por una fueron disminuyendo también en, en, en calidad, en guión y en todo... Creo que sí le quitan el mérito a la primera película. O sea, si se hubiera quedado a la primera película, a lo mejor no la veríamos con esos ojos de ay, Rocky ganó. Sí, totalmente de acuerdo. Es? O sea, es justo lo que iba a decir. Mario, ¿estás claro, en no ellos? sé si en un pelito, pero, o sea, sí hay que reconocer que Rocky también tiene eh, varios planos. Bueno, ¿quién en el es el director? Ring, este Nadie plano la recuerda de las quién es el director. En, en Filadelfia. ¿Quién es el director Los ¿Los de Rocky? Icónicos. Pues ¿Es Rocky? ¿Es Stallone. No, es John no, G. Es ah, no, es ah, no Stallone es el eh, escritor, ¿cierto? Sí, un detalle irónico de la misma Rocky. Rocky pe, pierde la pelea en esta primera. Uh -huh. película. O sea, eso es un detalle muy significativo. Si lo vemos así como en, en un fondo, o sea, una historia que te demostraría ¿no? que, que ganó la pelea y no, o sea, pierde la pelea. Ese es un detalle padre. O sea, se lo, se lo reconozco mucho a, a esta primera historia de Rocky. Y gana sí. el Oscar. O sea, cuando pierdes, ganas. Eso es lo que los están diciendo. No, bueno. <risa> <risa> ese detalle pues... es interesante. O sea, pues podría parecer simplón, pero. Sí, sí, sí. Le da sí. La historia es, que es, es que pierde, pierde la, la pelea, pero gana en la, como en la. Sí. Se gana en nuestros en, corazones. En la dignidad, en el orgullo. Se <risa> <risa> gana, le gana a nuestros corazones. <risa> Esa es mentalidad Sí, no, geniales. o sea, yo no, no creo que sea muy inferior. A lo mejor sí es mejor taxi driver y te, te la compro, pero no. Así que tú digas, no, no le llega ni un pelo. No. Brutal. O sí, sea, está bien. Pero ahora que sí fue brutal y sí lo tengo que decir, Alex, ya por fin. Hace poquito dijiste James Cameron. James Cameron es un experto para hacer cosas comerciales, pero hacerlas ver como si fueran cosas cinematográficamente distintas y guau. Wow. Titanic es una novela con presupuesto, ay, eso es vas, lo que es, ay, y se lleva 11 <risa> estatuillas de las 14 a las que estaba nominado, es lo mismo que si pasa este a año, a ver, ¿eh? pero ya lo dijo Miguel hace rato, en los 90s, esos grandes presupuestos sí los destinaban a, a películas de, de todas, pero, Titanic, no me vas a desvenir a decir, a contar que es una novela, ni madres, es una muy buena película, es una, una muy buena película, <risa> <risa> De nuevo, a ti te hace corto circuito las películas de amor, ok, no te gustan. No, olvídate de la mala, amor, olvídate. No me vengas, no me vengas, por favor, es una gran película de no, historia. No, pero, pero historia. a ver, si, tú, tú hablas de las once estatuillas, mejor película no tenía competencia, o sea... ¿Cómo no? Good Will Hunting es siete na, veces mejor película de historia, na, eh, corazón na. indomable, corazón o no, corazón, ¿Cómo le pusieron? Bueno, creo que ¿Mejor una imposible? mente indomable. No, una mente indomable es mil veces mejor en historia impersonal en es que Titanic. <risa> <risa> <risa> no, una mente, una mente. No, no. O, sea, porque, o sea, la verdad no tenía competencia. Director, la verdad es que la dirección de James Cameron en Titanic es buenísima. Es, no, no lo puedes discutir de ninguna manera. No, y estoy hablando yo de películas y de director. Creo que no. No, no, no, mencionaste las 11 estatuillas y pudo haber ganado 12 porque también, bueno, o sea, tenía de, tenía de competencia Jack Nicholson, pero también DiCaprio hace una buena actuación. Ah, no, los no los pero TV. DiCaprio no estaba nominado, ni siquiera lo nominaron. No, no, Eso pues es lo debieron haber TV. nominado. Yo a ver, voy. a ver, Raúl, pero es que tú dices que es novela, nada más porque es de amor. Y no, no, no, no, sustenta, sustenta. Hasta Mario Super Producción bien hecha. El, el, el mismo Mario supuesto. nos ha dicho, no, la verdad, sí tienen razón, Titanic sí es bueno. Como o Cuna. Sea, de sus momentos. También sí, está de acuerdo en que tiene sus momentos Cursis, eh, a, a lo mejor que, que rayan en lo ridículo, sus momentos. Pero la película en general es muy buena, sí tiene historia, Raúl. Eh, los personajes sí tienen su, su profundidad igual que el mar en el que se hundió el, el, el Titanic. Y, no, bueno, Porque aparte no es una historia que hayan sacado de, ay, es un relato real y ya, entonces lo adaptaron. No, la escribieron de cero, es una historia original. Nada. nada. Eh, bueno, novela, bueno novela. Si, hay, si hay un... A ver, ya dile, Mario, cállalo. Hay un acontecimiento histórico del el HMS Titanic que se hundió en... Sí, que como, no era, ¿no? En 1912, ¿no? Este, digo, no tienen mucho que ver con lo que vemos en la película, o sea, aquí le meten el, el factor romance como elemento principal. Eh, a mí, o sea, yo esta película pues la vi de, de niño, ¿no? O sea, cuando la vi en el cine, este, eh, me gustó esa vez, o sea, la verdad es que sí la disfruté, aún no comprendía muchas cosas, este, que conforme pasó el tiempo, pues ya la volví a ver así como más recientemente. Y es una historia bien resuelta, ¿sabes? Este, es esta historia del, del, del, de la rica y el pobre, ¿no? O sea, que se enamoran... Es lo que te digo, ¿y dónde y vemos este, eso El Marimar? Este, podría parecer como muy, muy sencilla, pero está bien hecha, Raúl. Yo aquí, por es eso, simple. yo nunca dije que escrita. no, por eso. Es una novela bien hecha, de buen presupuesto, como El privilegio de amar... Como Cuna de Lobos, como todas las que me digan de las que Bueno, pasan pero a las ver, a ver de... Raúl, suponiendo que tienes razón y que la historia no es lo más importante, efectivamente no ganó a Mejor Guión, pero tú mencionaste 11 estatuillas. No ganó a Mejor Guión, pero me... ganó a Mejor Canción Original. No me puedes refutar que My Heart Will Go On. yo hablando no de película. Ganar. Sí, sí, Este ganó a Mejor Banda Sonora de Drama que la, la banda sonora, tanto con los violinistas, como cuando va Rose en el agua para romper las esposas de Jack y demás, y, y todo esto cuando se parte el barco y demás es muy bueno, mejor edición de sonido, no le veo discusión, mejor sonido, no le veo discusión, mejor dirección artística, mejor fotografía. ¿No dirección artística, no, no, no. ¿Y lo refutas? ¿Cómo, cómo, cómo refutas eso? No, no, no. Eh, eh, por eso Así decimos, lo refuta, está, diciendo no, no, no, no. Voy, Ese es el argumento. Cuando tienes buen presupuesto, obviamente te puedes dar el lujo de todo eso. Pero al final, si la historia no acompaña, no amalgama, como ver, sí amalgama. No naces, naces, la historia sí no, acompaña, y sí amalgama. La historia sí acompaña. Ahí fue puro, puro comercio, Alex, puro comercio. Y hasta tú mismo lo Ay, tienes. Es que, que no, aceptar. no, no, es, que es, que, es que tú eres de esos que se que piensan que el comercio y el, y el arte están peleados. Y pues no. No, o sea, yo si tampoco. Funciona, si si no funciona no bien compañeros. como historia, si es una historia bien eh, cuajada, y si, si funciona bien y es comercial y vende los millones y es la, la película más taquillera de la historia durante 12 años, pues creo que también tiene su mérito, ¿no? Pero no, es, es, ver, es que Raúl se está yendo solo por la historia y te puedo mencionar sin fin de películas. Que son buena. buenas Y no tienen historia. Suponiendo que tenga razón, porque no la tiene, pero Dunkerque Obvio, no tiene sí. historia. 1917 no tiene historia. Ah, y sí, son sí, buenas no. películas Claro que sí No, claro que tienen historia, Esta pero Titanic no... también la tiene Lo que pasa es que la historia de Titanic es una historia romántica Y eso no les no, no, no, no gusta No, no tiene nada que ver de romance o de no romance uh, Sí, Google o sea, tú, tú En personajes Google personajes es muy buena película ganado. Mejor imposible es Mejor imposible, ah, pero... <ríe> sí, sí, sí, mejor imposible. <ríe> pero vaya, <ríe> o sea Era una competencia muy fuerte O sea, a lo mejor si las hubieras puesto en otro momento co Compitiendo contra otras películas, sí ganaban no, pues tienen Titanic tomar en y Titanic cuenta, les ganó? Que Tomar en cuenta que Titanic es la película más tequilla de la historia por 12 años, como dijo Alex, durando 4 horas. Cuando yo tres, fui a ver tres, Titanic tres, al tres, cine, tres, tres. cuando yo fui a ver Titanic al cine todavía había pausa a la mitad de la película. O sea, a mitad de la película estabas bien entrado y aprendían las luces, apagaban no, la pantalla para eso. que pudieras ir al baño. Eh. El, el VHS todavía venía en dos partes. Y aún así es la película más consumida de la historia por 12 años. Eso no pues, puedes decir que, que es porque no tengo igual una buena que el historia. derecho de amar. Dinos Mario. Bueno, también, o sea, yo siento que Titanic también le ayudó mucho, que cayó en un momento en el que pasaron años, ¿no? A lo mejor, o sea, sí pasaron varios años, verdad. El cine de los 80 nos mostró muchas películas de fantasiosas, de ciencia ficción, sobre todo, mucha acción también y los noventas, este, te digo, tenemos una que otra épica, no así de guerra, la lista de Cinder, por ejemplo, pero así una historia como que aborda, aborda el romance conjuntada con esta este contexto, no de las clases sociales que conviven en un solo espacio, le ayudó o a sea, gozar se sitúa en un buen momento, fue el momento perfecto para Titanic este ese año en lo personal a mí pues, claro o sea se me hace mucho más sustanciosa tan solo mejor imposible o sea a pesar de ser una película de comedia tiene todos los elementos o sea como, sí. como de, de historia que pero también que, tiene su romance Raúl así que vuelve a la ver a lo mejor no te gusta <risa> ay no es por eso ay. el mejor imposible sí está muy está mucho más real todo debió debió llamarse mejor solo Titanic <risa> ay sí claro <risa> Yo solo digo, si la Academia quiere volver a recuperar viewers para todos sus elementos, dejen de premiar novelas. Por eso este año no puede ganar West Ay, Story. Nunca es tuvo más novela. viewers como cuando ganó Titanic, Raúl, por Dios. No, no, no. Bueno, que nos lo tomemos en serio, que volvamos a decir, y si ganan las que deberían o no. Yo no. Creo que cuando ganó Titanic Ay. sí lo tomaban en serio. Dejen academia, de premiar novelas. La Academia, tomársela en serio va a ser muy difícil. Dejó porque, de tomársela porque, en si, serio pero... cuando ganaron películas como Argo de fatman eh, eh, ah, o sea, es largo, es buenísima No, es, no, no digo que sea mala bien. Pero ese día, ese año estaban los Miserables y, y no había manera de que no ganaran los Miserables O Life of Pi en su defecto Que a mí no me gusta ah, pero. Life of Pi también Life of Pi ah, es, buena, es buena Pero es que pasa eso, lo que decía Mario Creo que Mario lo dijo perfecto Es también el momento en el que en el que llega ¿no? Al final va a haber películas, va a haber actores Va a haber directores Que, que por su trayectoria Definitivamente tú dirías merecen haber ganado un Oscar, merecen o sea, haber sido premiados y no fue así porque a lo mejor el momento en el que, en el que podía haber sido alguien más estuvo más, más fuerte o la tendencia de la academia en ese momento estaba como para hacia otro lado, entonces este, pues entre que si hay mérito o no hay mérito pues de todas formas la academia hace lo que se le plazca a la academia eh, y, y lo que a mí me gusta de los Oscars realmente no es tanto que, que sean que tengan credibilidad y demás, es simplemente porque es la fiesta de, de Hollywood, ¿no? Y a mí sí me gusta mucho, parte del, mucho de lo que me gusta del cine, este, de esta parte hollywoodense, que, que a lo mejor a muchos no, no les gusta tanto por no ser como la parte artística. Y, y eso que no tocamos la parte de animación, porque en la parte de animación te ha habido, también ha habido injusticias, Sí, y bueno, el ahí sabemos que, de Pixar, que es el, el, la categoría se debería llamar el Oscar a, a Mejor Pixar. Mejor Pixar. <risas> a mejor película de Pixar en el año. Sí, sí, ahí sí. Pues sí. Pero bueno, que muchas veces eh, sí ha sido merecido, ¿eh? Es lo que les decía en WhatsApp el, el otro día, ¿no? O sea, Pixar, ahorita con la última película, ¿no? Que, que, que tú decías, Alex, que la de. La verdad, de Turning tú, Red, ¿no? No, te, no mm. te había convencido del todo, a diferencia de las anteriores. Que sent sentías que ya, ya había perdido como, como la originalidad, por así decirlo. Este, la, pues, sí, sí. la magia. La magia. este Y yo les comentaba no que quizá a lo mejor sería un buen momento que se democratizara la industria de la animación de, de los gringos, no de Hollywood, o sea, no nada no más depender de Pixar. Por eso, bueno, y, pero es que eso no se puede porque Pixar tiene el presupuesto para inventar tecnologías, o sea, ya quisiera el de... Cubo, eh, tener la tecnología que tiene Pixar, pero pues sí. no la tiene, ¿no? O ya bueno, quisiera Dream. de leyendas mexicanas. Tecnología. Sí, o sea, claro, la tecnología o sea, es un punto que influye definitivamente, sobre todo en el, en el tema de la. Porque yo, yo se los dije en, en, en WhatsApp, tú acabas de decirlo, no todas las de Pixar han ganado inmerecidamente, varias han sido merecidas. Y en el caso del de, día que vi Turning Red, se los dije. La vara está tan alta que ustedes la ven inferior, pero no es inferior. O sea, la verdad, Turning Red a mí me gustó, se me hizo fresca, diferente. Eh, habíamos comentado que Soul y Luca tenían como un estilo demasiado ya estandarizado. Turning Red rompe con eso, tiene cosas diferentes. Eh, me recordó un poco a Ronda Error, inclusive, en el estilo. Ah. Y, y me parece bien, o sea, yo creo que la película es muy buena... En cuanto a historia, en cuanto a técnica En cuanto a dibujo, en cuanto a estilo Pero la vara de Pixar está tan alta Que esperamos siempre un Toy Story Y eso no va a pasar, no es tan fácil sí, No va a pasar siempre, pero es que si O sea, si sí, sí han eh, Alcanzado esa misma vara que ellos. Se sé o sea, bueno, Digo, este ya es un tema para Para otro programa, pero yo solo quería eh, Decir que también El tener el presupuesto y inventar tecnología Tampoco lo es todo, ¿eh? o sea El hacer una buena historia Tú puedes ver Claramente la diferencia cuando miras, por ejemplo, no sé, Inside Out o Up, y la comparas con la era del hielo 16. O sea, el, el, el cuidado con el que con el que hacen una historia también influye mucho en que siempre sean ellos los que están nominados y los que ganan. Claro, claro. Yo lo único que digo es que, eh, bueno, el, la misma premiación nos los ha demostrado, que la historia a veces va más allá de la técnica de animación. Y por eso es que hemos visto premiados a Shrek o hemos visto premiados a este ay se me fue bueno no nominado el, la de cómo entrenar a tu dragón sí cómo entrenar y Kung Fu Panda y Kung Fu Panda también fue nominado eh, este año el Baftalio ya lo ganó los Mitchells contra las máquinas o sea que y también Ese es, esa peli es un peliculón podios. quien no haya visto esa película es un peliculón La neta muy bien Sony ahí este son. Let's Ahora también hay que decirlo para no romper esta tradición. <risa> <risa> no, también hay que decirlo: el BAFTA y todos esos a nadie le interesan, Raúl. La neta, nadie <risa> los ve. Estaban una no, la temporada de premios sí. subsiste por el Oscar. A nadie le importan los demás premios. ¿Qué? Guillermo del eh, Toro digo, y Cuarón eh, los tienen es ahí como Es como las clasificaciones Es como cuando Meryl Simpson gana su Grammy, ah, es exacto. Su Grammy exacto No, son las clasificaciones eh, Ya tenemos Profesor Loco en la franquicia de, Bueno, de Mandalorian se le agrega Christopher Lloyd En un papel desconocido Y aquí lo que llama la atención es que parece ser que él mismo pidió Estar en la serie y su sueño se le cumplió yo no lo sé cómo no sí, hace no. mucho tiempo en una galaxia Sí, pues sí. <ríe> lo único que a mí no me gusta es que, digo, sí tiene sus cosas divertidas de Mandalorian, pero no cae tanto en comedia, ¿no? Y la verdad, Christopher Lloyd con algo serio, la verdad no me lo imagino. Ay, por Dios. O sea, ah, Christopher Lloyd ah, ha salido ah, muchísimas cosas ah, que, que a lo mejor no, sé, no, sé, eso, no, no, no eso, se han dado mucho visto, a notar, porque no, nada de lo que ha he hecho ha sido tan famoso como Volver al futuro. Pero Christopher Lloyd tiene varios papeles chiquitos en series y cosas recientes, en los que eso, ya es muy eso. viejo, y son papeles serios. ¿eh? Yo, no, yo no tengo ah, ningún vale, problema vale. viéndolo en... Ah, en yo, yo la, ¿no? Por eso yo no, digo, no lo conozco verdad, en eso. Sí, yo tampoco lo conozco. No, nunca lo he visto en otro papel que no sea este el Doc Emmett Brown. Me parece Exacto. que sale en una con Macaulay Culkin de, de Pagemaster, algo así se llamaba. Ah, pero bueno. Yo, ah, yo ah, no sí, me lo sí. recuerdo mucho. Es verdad, pero fuera es de esas, no, no me acuerdo de otra pero Estaba a punto de despotricar de contra Raúl, pero la verdad es que no me acuerdo de un papel serio de Christopher en Todas las que me vienen a la mente son de risa. No, yo lo acabo de ver en una en la que es el papá eh, loco de, de, un asesino, de un asesino a suelo, algo así, y tiene su rifle y le dispara a todos. Es... Es Entonces, la, de sí Nobody, sale, ah, andale, la de Nobody, donde sale. Ah, ándale, la de pero Nobody. Pero eso no es un papel serio. O sea, un ah, placer. bueno, pero no es de comedia. Mm, o ay. Sea, su personaje no es un personaje. que Está haciendo chistes como el Doc Brown. ¿Cómo no? Es un chiste cuando está así diciendo que está haciendo chistes. La película es un chiste, a matarlo, pero no es comedia. Saca una escopeta del tal. periódico y mata a todos. Ay, ah, o sea, qué la chinga. Bueno, está. ¿A ahí. poco él sale en Nobody? Ah, mira, eso está Sí, bien. es sí, eso el papá de. el ah, papá vale, de. Ay, se me fue el nombre de... De Saul Goodman. De Saul Goodman. <risa> de sí, Saul... Se me olvidó el nombre del actor, claro. la verdad. Oye, Oye es, finalmente algo, se, se, algo se bueno, ¿eh? concluyó sí, la adquisición decir... de Amazon eh, de los estudios MGM, que estuvieron mucho tiempo en venta y no sabíamos quiénes sí. lo iban a comprar. Se anunció hace poco que Amazon iba a ser quien, quien los comprara y ya se, comp eh, se completó la venta. Entonces, Amazon, para su catálogo, pues ya sí. le va, va a poder sumar muchísimas cosas, ¿no? A mí lo que me emociona que espero que así sea, es que, que vamos a poder ver las películas de, de James Bond en streaming. Sí, valve Y todo el catálogo, por fin. Por fin, por fin. Y a ver, ¿y tú qué dices, Alex? Porque ya lo tienen. Van a decir luego, luego, ¿me hacen ahorita mismo una nueva franquicia de James Bond? ¿O que se esperen? No, porque, porque además, es, eh, ya, creo ¿no? que parte del acuerdo cuando cuando se anunció la compra, es que eh, eh, Ion Productions, la, la, la, la productora de Bárbara Broccoli, ellos iban a seguir... Eh, a cargo de James Bond o sea, los, los derechos por así decirlo, y, y, eh, del estudio de MGM, los, los tienen pero eh, el, el, ¿cómo se llama? Eh, la, para producciones nuevas y demás, sigue a cargo y, un, y un Productions no, no, claro, no es así como que Amazon llega a decir ahora todas las de James Bond van a, sal, van a ser para es Amazon que, Prime es y, yo, lo y que yo, yo voy a mandarles no, y capaz que Amazon decía la, me la hacen mujer y de color ahorita mismo, como <ríe> Yo creo que iban a llegar a hacer eso, ¿no? No, no, no. Y, y también tienen ya en su catálogo a Rocky. Y ahí sí, Rocky, si si recuerdan, pues no eh, tiene unas cuantas ideas planeadas, ¿no? Y de hecho aún sigue la, la trilogía, ¿no? Que va a ser la de este... La del hijo Grief. de Apolo, ¿no? La uh, de Así es. O sea, seguía, ¿no? Esta, esta, esta saga. O pues uh -huh. pueden dar un reboot, ¿no? El, al reinicio de Rocky. Uh -huh. Puta, ya ya por ¿Ves favor por, ¿Ves por qué te digo que ya nadie la toma en cuenta la primera? Sí, así es, así sí, sí. Y hablando de, de cosas que no sabíamos Y bueno, sí sí sabemos que iba a regresar, pero no tan rápido Es Godzilla contra Kong 2 Ya se va a empezar a grabar en Australia en este Pero este. si acabaron no, siendo ver... amigos, ¿ahora por qué se van a pelear? Sí, pues siempre pasa, ¿no? La amistad bueno, pues a veces soy, soy, soy el primero emocionado A mí me encantó Godzilla contra Kong Así que no, sí, no tengo una bronca con que, con que salgan la segunda parte Solo que le den un buen motivo, ¿no? O sea, no como Batman contra Superman, que secuestra a la mamá del otro y. Raúl, y en, en, en. Raúl, en. ¿Cómo se llama? En Godzilla contra los monstruos o esa. Eh, Godzilla se convierte en una bomba atómica. Es verdad. No, es verdad. No, no importa lo que hagan en esta saga. No importa lo que hagan. Ya todo lo hemos visto. Ya todo no, lo hemos pero, visto. No, pero. O sea, pues sí. Y de hecho, en, en esta de Godzilla contra Kong, pues realmente es por cago godzilla entonces tampoco es como que el motivo sea muy profundo con que le den algo de pedos de territorio o algo así. ya Algo bueno, ¿no? Sí, va a estar sí. bueno Alguien va a estar se buena, comió ¿no? el sándwich del otro. Yo lo, right. único que pediría es que, yo lo único que pediría es que en esta secuela ya no salga ni Eleven ni Raúl. Por favor, fueron lo peor ¿Quién? de la película. ¿Quién? No, ¿Por no qué? ¿Por Eleven? Milly Bobby Eleven Brown ya es buena. me parece niña. No es buena, es que ¿qué le vende buena? No es buena actriz. ¿Qué no? ¿Qué le ves de mala? Sí, más no, bien tú. Nunca le ves se la, la crees, mala. o sea, en Godzilla contra Kong. En Godzilla contra en, Kong, ah, Godzilla contra Kong es, no puedes es, creer es, nada es de la película, o sea, no, nada. Bueno, puedes bueno, creer sí, imagínate, imagínate. Pero a, que a ver, con... la primera de Stranger Things es la mejor de la serie en la primera temporada... Pero España, no actúa nada, solamente se la pasa caminando ¿Cómo no? en silencio haciendo... Pero así. eso es parte de actuar, pues es que no. tú qué quieres que haga, que se ponga Ajá, a cantar profesor, ópera. Está o... sobrevaloradísima, sobrevaloradísima. Nah, ah, ah, a, mí, a mí me gustaría verla en, en un papel como de un género diferente, a lo mejor como dramático algo así. este, Porque, o sea, a mí no me disgusta, pero sí siento que como que le falta, o sea, sí coincido con ah, mío, ya, no, pero... no, tampoco estamos diciendo que sea Mel Street. Sí. Sí, o sea, buena si actriz fuera. X. O sea, ¿tú, ¿pero tú quién quieres que salga en Godzilla contra Kong? A mí Kong, se me Godzilla y Kong, nada buena. más. No me interesa ver a Raúl y a Millie Bobby Brown. Fueron pero lo pero peor de la película. Son, son el elemento comérico. Se parece más a ti, Miguel. Se parece más a ti. Son Mi el madre. elemento de comer. <ríe> no no me obligas a publicar tu sticker, Raúl, por favor. No, no, no. Pero no, son lo peor de la película. Son lo peor de la película. Que no salgan otros. Yo veo sí, porque son el Comedy Relief. O sea, claro que van a salir. Toda esa película es un comedy. A Isa González ya no, ya se la comieron. Bendito sea. Que también era Comic Relief. Ni Comic Relief llegaba. Solamente era sensual y ya. Sí, sí, sí. Una vez ahí. Y el que se actúa bien y que se ve muy buena la película, porque es el, de los primeros eh, 100% que les da el, el portal de en Tomatoes, es a este Nicolas Cage, quien actúa como él mismo, o sea, así le salió, en la película The Unbearable Weight of Massive Talent esa película que va a acompañar a, va a estar acompañado de Pedro Pascal y la historia relata de que es Nicolas Cage y que creo que lo secuestra este gran admirador que es Pedro Pascal y tiene que actuar y volver a ser sus personajes más influyentes de, del cine no he escuchado mí, muy buenas cosas de esa película sí, ¿eh? yo también, sí se me antoja, la verdad es que me causa un poco de conflicto esas películas en las que el actor actúa de él mismo y así, pero, pero luego sí son buenas Bing John Malkovich es muy buena esta, esta pinta no, bien y aparte y además, es, quiero ver qué eh, hace Nick Cage no y aparte ha tenido buenos papeles últimamente, ¿no? O sea, como que ha tenido un pequeño resurgir en este lado indie del, del cine, ya diciendo a ver, voy a, voy a explotar mis cualidades sí. en lugar de cobrar. Entonces sí se me antoja, la verdad. Yo creo que yo sí. creo que lo, lo he visto comprometido los últimos años. Sí, sí. quiero ver cómo, cómo se interpreta a mi colega a sí mismo. Está cañón. cómo va a actuar de él actuando? Sí, después la veremos ya. El próximo mes se estrena aquí en Latinoamérica. A ver qué Super. tal. Bueno, pues a ver, a ver cómo, cómo se pone la, la, la entrega de los Oscars este domingo. Así es, esperemos es, el que, próximo domingo. Esperemos que esté divertida, que valga la pena. Que, ¿La que... van a ver? para empezar. Porque sí, no he visto, no visto varias lo de lo las ver películas ver. nominadas. ¿O no, sí? pero yo sí voy a ver La ceremonia y no me la pierdo. O sea, ah, vale, vale. No, no, no recuerdo un año en el que no la haya visto. Así que sí, yo sí, intentaré ver algunas de las películas nominadas, pero no prometo. Sí, vale, vale. Yo, nada más espero que no gane Dune. Bueno, pues cómo no. O oh, las almas perdidas. El callejón de las almas. Es así. Ya rabo, bueno, pues ya, no, ya, ya, rabo, ya lo discutiremos sí. la próxima semana.